Me encontré unos vídeos ahí de cuando cambié las ruedas y digo, joe, qué pena, hicimos estos vídeos y no los subimos nunca. Digo, puede venirle bien también a alguien que quiera ver cómo se cambian las cubiertas de la moto sin herramientas, sin máquinas, sin máquinas. Estaba hablando con mi amigo de Neumático Guerrero y que él tiene un taller especializado en tem para ruedas y me dijo Samuel, ¿tú has cambiado alguna vez las ruedas por tu cuenta? Y digo, hombre, yo sé cómo se hace, yo lo he hecho en la la bicicleta <risa> Dice, vente un día Y pruebas a hacerlo Si se te complica y no sabes hacerlo Lo hacemos con la máquina Pero intenta hacerlo tú a mano Y efectivamente me compré mis, mis desmontables Y me fui allí predispuesto a hacerlo Y efectivamente Es un poquito más complejo de lo que parece Aunque al final conseguí hacerlo por mis propios medios Sin máquina De vez en cuando he, intervenía pero, pero poca cosa O sea... Se puede pero yo creo que he aprobado el examen exam yeah sometimes I get so mad there's no control in me my thoughts get so bad I'm like I might grab a bat I don't know my wrath my blood boils over like oh god here goes I lost all feeling from my head to my toes you said some shit that I can't let go so just stay tuned for the rest of the show so have you ever felt me Aquí tenemos el gran dilema Hay gente que dice que me vaya con esta rueda y luego cuando la gaste cambie aquella Pero yo pienso de llevarme aquella y cuando se me gasten aquellas poner esta porque para llevar estas nuevas ahí tan visibles que cualquiera me las va a robar en cualquier momento o las voy a romper o lo que sea. Así que me voy con rueditas nuevas finalmente y estas me las llevo de repuesto. Todo eterno, ¿no? Esto ya desinfla, seguro todo lo que tenía que desinflado. Mejor. Pero un momento, Aquí ah, no. sé si que queda así a lo hago No, yo creo que No, no. No, Yo lo que cuento. Eso lo podéis cambiar, ¿no? ¿El qué? Todo... Y no, no, no. De, de esto de sobras tapones que vienen con la cabeza para quitar los ¿Qué es lo tengo? tengo. ¿Qué es? que se me dobla esto. Ah, está en el suelo, evita el. Siempre pasa que el ángulo donde lo quiero manchar, o sea, una vez que ya sí que la tenga, la pongo en el suelo para hacer palanca para Pero para poder. Digo, Esa más que fue pues me he subido los otros negritos ahí, que pesen poco. Esa más que fuerza, tío. Maña, trigo yo. A eso no. A eso no. No me piqué porque entonces cuando yo cojo yo esto, ya cojo yo esto. Vale, para, para mira, mira, mira, mira, pero si ¿sí se ha cantado ¿Dónde le gustas la Vamos, eh. yo digo una cosa, que a veces te estás escondiendo más de la cámara. Eh. yo no digo nada. ¿Qué? Que te estás escondiendo más de la cámara. ¿Qué? ¿Qué? Que te estás escondiendo ¿Qué? de la cámara. No, apágala mejor, porque okay. la batería no va a durar hasta el final del cambio. Tres horas más tarde. Tres horas más <ríe> Apágala y luego la empiezo, sí. Dale, dale a, la autocita, si no, no ¿A rojo? A, la... ¿A rojo? Sí, sí. Después de... de una hora y medio litro de agua, <ríe> Solo he conseguido quitar la rueda y destalonarla. Esto es un infierno, esto es jodido. Hostia, ok. que no he desayunado. Se pasa por dejarlo todo para sí. última hora. He conseguido destalonar. A ver, ahora lo siguiente. Está, difícil, está más difícil esto de lo que yo pensaba. Una vez destalonado y otro medio litro menos de líquido, ya parece que va fluyendo eso un poquito. Ya la cámara la tengo fuera. Falta terminar de sacarla y meter la otra. Que eso va a ser otro capítulo. Eso va a ser... <risa> Tengo la cámara afuera. Ahora, la diferencia de cámara. Entre la reforzada y la que trae, flipas. Así que se nota. Si picha, va a pichar igual, pero bueno. Parece que es madurita. Continúo. Otro medio litro de agua perdida. Pero la cubierta está fuera ya. Y ahora me, me, me, me ha llegado una visita aquí y me dice, no, pero deja las anteriores, o, o pon las nuevas, o deja las anteriores, Uf, qué dilema. Yo voy a poner las nuevas, las mitas, y ando con las mitas, y luego ya veremos, que sea lo que Dios quiera. Esto es jodido, ¿eh? Esto es jodido. Continúa la odisea. Ya le he metido la cámara con mucha dificultad, porque además al ser reforzada, guiar... Que entrar la válvula por donde tenía que entrar, pues me ha costado la vida. Pero finalmente ha entrado, le hemos metido aire, no termino de talonar completo, un poquito de Fairy, de jabón. Y le hemos vuelto a meter aire, ya talonado, y estoy montándola en su sitio. Yo creo que lo conseguiré. Se me ha perdido una pieza, estoy buscándola. Después de pasar unos momentos de pánico porque había una piececita que. Parece ese que le dio una patadita y el saber dónde se fue. Ya apareció. y Rueda de atrás cambiada. Tres horas para cambiar la rueda de atrás. Ahora queda la de adelante. Que me dicen que es más difícil todavía que la de atrás. Así que a ver, a ver lo que me encuentro. Pues ha costado, pero lo hemos conseguido. Llegué aquí a las 11 y son las 3. 11, 12, 13. Pues cuatro horitas. Tres horas la rueda de atrás y ella como tenía ya la práctica una horita más la rueda de adelante. pero cuatro horitas en total cambiando ruedas. Y estas dos me las voy a llevar de repuestos ahí colocadas, tal cual se ven. Misión cumplida, una cosa menos. Examen finalizado. Vamos a preguntarle a Nico de Neumáticos Guerrero a ver si ha aprobado el examen. Yo creo que sí de vez en cuando metió la mano porque no se podían estar quitecitos y sufría me veían sufriendo y metían la mano. Pero yo creo que he aprobado el examen. ¿Nico? ¿He aprobado el examen? Aceptable. Ya, podría medio, a lo mejor en lugar de tardar 4, 6, 8, pero poder, puedo. Aprobado, aprobado. He aprobado. Ya me puedo ir. Muchas gracias, Nico.